Ahí está Gracias, gracias Carolina, ah, gracias Gerjan Ahora sí Y a Francis también Yo envié a WhatsApp una <risa> fotografía de una niña que siempre nos ve Ella es una fanática, una fan de nosotros Ahí está Ahí está ella, la pueden ampliar eh, Suárez esta Ay, niña Suárez desde arriba, se llama Pamela Suárez. Pamela Suárez. Paveli. Qué linda, qué la tiene Fulvio ella Desde aquí les enviamos saludos Carolina, Yerjan, Francis, Amado y yo le enviamos muchos saludos y le damos las gracias también por siempre estar con nosotros. Un abrazo. Bien, un abrazo. Que Dios la bendiga mucho. Dios la bendiga. Siempre y a sus padres. Eh, este es un programa clasificación A acto sí. para toda la familia. Yo quiero compartir un consejo de buchet Y quería que Francis lo escuchara porque a él le va a gustar el consejo de buchet. Dice Buchep: nunca odies tanto a, a tu enemigo, que luego no podrías enjuiciarlo claramente, enjuiciar sus actos claramente. Y esto le pasó a un amigo de Francia. La corrupción y la ceguera lo derrotó. Porque odió tanto a Leonel. Que se volvió ciego. Y no pudo evaluar sus actos. Y decía el otro. Y ya es tarde para ablandar a Bichuela. Ese, ese consejito de Buchete eh, eh, Cae bien, cae bien. Quiero compartir algo eh, importante en estos momentos que hay muchas noticias como que uno se siente a veces que hay tantas cosas negativas miren un entusiasta ginecólogo dominicano creó un ventilador que reduce en 96% la intubación oigan bien, esto hay que investigarlo bien hay que investigarlo bien porque esto ha sido en medio de la pandemia, en medio de tantas cosas negativas y muertes que un doctor dominicano de la romana, del grupo Rescue con la utilización de un equipo de ventilación que él creó, Juan Manuel Canela se llama Aporta alto flujo de presión de oxígeno y no hay que entubar el paciente. En un 96% no es necesario. Y qué importante que una máquina creada por un dominicano pueda aportar, es un ginecólogo ostetra, él es director del centro médico Canela, ubicado en la Romana, pueda aportar soluciones viables. En medio de esta pandemia Sobre todo cuando hay tantas necesidades De ventiladores De salas de oxígeno Y Salas de recuperación De cuidado intensivo Y de acuerdo a él Este Sistema Inventado por él Ejerce una presión positiva de aire De 12 centímetros Que evita el colapso alveolar, porque en esta patología lo que más necesitamos es oxígeno, señala él. Y gracias a esto, eh, se puede respirar con más eficiencia y los pacientes pueden recuperarse en un porciento más elevado. Enhorabuena, qué bueno que un dominicano pudo aportar eh, soluciones viables en esto, momentos tan difíciles que está viviendo el mundo y la, y la República Dominicana en estos momentos que hay prácticamente eh, todas las salas de cuidados intensivos eh, las habitaciones, perdón, las unidades están ya con pacientes que puedan haber soluciones de esta categoría que van a propiciar que se salven más vidas Qué bueno y felicidades al doctor eh, Manuel Canela, felicidades también a este centro clínico y que se puedan usar en los demás lugares, que se puedan usar en todo el territorio nacional, que pueda eh, existir eh, este aparatito y él habla de una inversión entre 400 a 500 dólares por cada uno de ellos, lo que quiere decir que es asequible para la mayor, para todos los centros de salud del país. de 20 mil dólares a 400 Sí, sí, sí, sí. Y también con la eficiencia dice que los pacientes que han sido tratados bajo esta metodología se recuperan en un 85% y que en un 96% no necesitan, no necesitan ventilación asistida. Es decir que hay que ponerle atención a esto y ponerle toda la, la, la, la ayuda necesaria verdad, para que todos los centros de salud lo puedan tener. El otro caso que quiero compartir con ustedes es la situación económica del país en el momento en que el presidente electo, Luis Abinader, recibe, recibe eh, el gobierno. Hay un déficit fiscal que a principio de año estaba en 2.1% y este déficit fiscal ahora está en 5.1% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el 4%, por ejemplo, de educación, que son eh, casi... Sí, sí, eh, sí, yo sé. Sí. cerca de 200 mil millones de pesos hablar de un 5% de un déficit fiscal 5.1 es demasiado fuerte para una nación poder soportar la caída de los ingresos fiscales señores en 32.1% que aduana eh, impuestos internos y todos los estamentos del estado han, han, han dejado de percibir cerca del 32.3 de ingreso y se estima una caída económica de 7.5 es la estimación que se tiene de caída económica imagínense lo que eso significa pero en el, en el país en el país no. una caída económica de 7.5 el producto interno bruto eso es ah. fuerte eso es fuerte imagínense nosotros que tenemos el turismo como pieza primordial en la economía, el servicio, la remesa, eh, la generación también de bienes y servicios. Todo eso ha, ha influenciado directamente en la economía nacional. Eh, ¿Qué retos tiene Luis Abinader ante esto? Tiene dos retos, tres retos grandes. Atender la pandemia, que de acuerdo a un estudio que me llegó de la Universidad de Washington... El asunto se va a grabar y ya tal vez mañana pueda compartir con ustedes sus estudios. Y esto traerá también más restricciones. El otro reto es la recuperación económica. Y él habla en esa, en esa medida de recuperación económica hacer eh, un uso sabio de la inversión. Y restringir todas aquellas que no sean necesarias. Y está también la crisis de la justicia. Ahí vemos... Esa parte de las medidas Que precisamente eh, Seara Hatton eh, Economista Dice que el compromiso De Luis Abinader De gastar solo donde sea necesario Donde se necesite Y comparto eso Es un compromiso Que él tiene Y yo sé que lo va a hacer así Solamente gastar Donde se necesita y aquellas cosas que se puedan restringir, se van a restringir. Porque nuestra economía debe basarse ahora en estos momentos en generar la mayor cantidad de empleo posible. Y también asegurar nuestro patrimonio empresarial, productivo. Son desafíos que debemos de afrontarlos todos juntos. Todos juntos, el empresariado, el pueblo, todo el mundo juntos. Pandemia, la parte económica y la crisis en la justicia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Fulvio Ureña. <coughs>